Para ingresar al mundo del subcontinuo, nuevamente tenemos que teletransportarnos al mundo. Una vez que entramos al subcontinuo, tenemos la playlist en las notas musicales. Los diferentes personajitos con sus respectivas fotos. Sobre esta araña tenemos el espectáculo completo. Hacia la izquierda tenemos el Atrapa Soñadores, con su tráiler respectivo. Y hacia la derecha tenemos el tráiler de la teleficción. Y este fue nuestro mundo en Topia. Bienvenidos y bienvenidas al subcontinuo y al circontinuo.